¿Ves la realidad por decirlo? Es bueno, sí, pero sí, si sí. casi siempre vas a usar la runa es un poco lo mismo uh -huh. Ahí cago, ahí cago porque dependo de la runa de todas las estadísticas es Uy amigo, ¿qué le a... hice? Me voy a ir al... me voy a ir a la iglesia... no, a la iglesia de los juramentos no ¿Dónde está la iglesia de los hechizos de dragón? ¿Eso está ah, en Caeli de abajo? De la comunidad de... Sí, sí, catedral de la comunidad Dracotine, acá está